y el y yo con el coche o sea yo estaba primero después venía el, el Cristian y después venía el coche güey bueno. qué chucha güey bueno. Bien, espero que todo ande perfectamente allá. Eh, me encuentro en este minuto dirigiéndome a la sede del DUOC de Maipú. Porque hoy, hoy, hoy, 17 de noviembre, si sí, lo dije bien, ando muy agüeonado con la fecha últimamente. Los niños de la Recuerden, primero de noviembre eh, hay una expo, una expo Motos, creo que es la primera. Eh, así que vamos a ir a echar una miradita con algunos de los cabros. Creo que algunos ya están allá. A las 10 y media se suponía que nos íbamos a juntar, como de costumbre. Son 10 para las 11. Eh, no hay que faltar a las buenas costumbres del pelado y sub, se, vamos sumamente atrasados. Vamos, vamos a ir a cachar qué onda, pues bueno, a ver qué se teje. Vamos a ir a cachar, espero hayan unas motitos buenas. Oye, si hay algunos test drive, sería polento. Y creo que uno de nuestros grandes amigos, Andrés Medina, de Imperio Medina, creo que va a estar allá. Así que bueno, ¡vamos para allá, cabrón! Vamos a echar una miradita, weón. Bueno, espero esté bueno esto y esté entretenido Así que... ¡Nos vamos para allá, mierda! gracias muchachos. Ponemos el transporte también con los proyectos Riders. la AI. Está la zorra, cabro, cabrón. Güey? Vaya, será un poquito. Vamos allá. La Suzuki 750. Ya lo saben, ¿saben qué es un muchachos? y para YouTube <laughs> <laughs> Que soy weón, está grabando. ahora <risa> ahora Los pacos nos quedaron mirando terrible de feo, conchetumar. Vos sacaste la patente, mon maricón. Conchetumar, hermano, weón. No lo no creo, por aparte parte que el quiero decía. Weón, ¿Qué decía? Decía calle alternativa? y decía una no sé cuánto y esta calle un creo <risa> nos fuimos de la expo Moto de la sede de Maipú de ahí del Duoc porque puta igual era chiquitito no estaba malo llegaron las motitos chicas al final Joshi Triumph represent no bikers in the house atrás mío va el choro Cristian aguanta la CB190 vamos ahora a la tienda Motobox que hoy día tenía unos test drive eh, y aparte te iban a limpiar la cadena gratis así que, como somos, somos unos vagos de mierda los tres huevos queremos que nos limpien la cadena gratis, así que nos vamos para allá <risa> y aprovecharse que podemos hacer algunos test drive yo quiero cachar si puedo si puedo manejar la CB300 motito culia linda wean. cosita bien hecha <risa> así que puta nos vamos para allá como es de costumbre no hueoné, me metí por otro lado. Pero bueno, ya redireccionamos, así que nos vamos el camino para allá. Uf, uf. Perfect. ¡Uy, yo estoy la ¡Lo ¡Uy, la no! no no no Buena, güey <ríe> <ríe> Cabre que se gane un casco, güey O sea, como les comenté hace un ratito Estuvimos en Motobox En eh, la de San Bernardo Ahí me lubricaron la cadenita Me regalaron un par de stickers Y el fucking eh, Christian se ganó Un casco, güey Hijo de perra, güey, te odio Y el... Y yo con el coche, o sea, yo estaba primero Después venía el, el Christian Y después venía el coche, güey Chucha, güey. Se pasó el terrible disco pare que chucha, güey. ¿Qué weón El loco se pasó el disco pare, güey? Y ¿qué gua te dijo? Yo entendí una güey de buena chorro, weón pero el weón se pasó el disco pare, ¿no, Del oh, oh me Entonces ahí estuvimos con el coche, el Christian, New Bikers represent. Tut tut tut tut. Así que ahí estuvimos, pues, cabros, weón. Estuvo genial, lo pasamos bien. Y bueno, ahí los dejo con un pequeño Motoblog mientras veo que hago por los videos que perdí, weón. Puta... Güey. De verdad me da penita esta weón, weón. Me da penita, weón. ¿Por Porque yo perdí mucho tiempo grabando eso, weón. Sí, weón. Yo perdí mucho tiempo. Yo perdí mucho tiempo haciendo eso, weón. Y me duele. Me da penita. Ya, así que eso, pues cabros. Nos vemos muy, muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao. culea que se gana un casco weon conchetumare weón. en este minuto me declaro un envidioso de mierda weón. puto cristia weón. te odio maricón pues yo sé que hay a ver este video después weón. te odio conchetumare maricón maricón maricón maricón maricón maricón maricón maricón maricón maricón maricón